Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 12 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Quien busca encuentra, y el que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley de los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.